Celeste Núñez. Celeste es la directora de la Escuela de Educación Especial LARPE, eh, un laboratorio de recuperación pedagógica, LARPE. Es un, es un proyecto originalmente, y tú me corriges Celeste, de el, el licenciado Manolo Bonilla, un comunicador muy viejo, muy conocido. Que nadie lo conoce por más. Muy conocido, con una larga data, por bueno, no menos que sea viejo. es desconocido porque pero, pero cuando tú dices, Manolo, eh, atiendan este nombre A ver si ustedes lo identifican Licenciado Manuel Enrique Bonilla Ortiz Ese Manolo, ¿Ese Manolo? No, pero nadie lo conoce no, por... no, Es decir Bonilla. que tú no, tú estás dando un nombre por primera vez nuevo Entonces, Porque todo el mundo los conocemos como Manolo Bonilla Entonces. Un saludo a Manolo eh, Con ella vamos a conversar acerca eh, De la solicitud que hacen de la construcción en San Francisco de Macorís De una nueva escuela de educación del ARPE Así sí. es que vamos a escuchar a, a, a Celeste eh, originalmente para luego nosotros in, Muy Buenos días, Buenos días, Francia. placer. Buenos días, Celeste. Buenos días. Sí. Francia, Un placer. Buenos días, El Celeste. placer es mío de estar aquí con ustedes y de haberme invitado. Eh, mano, eh, digo, Amado. No te... <risa> <risa> <risa> es que te El he mudado, <risa> Adelante, eh, Celeste. No te equivocas, Amado. Así es. Manolo fue quien inició, sí. fundó la Escuela de Educación Especial. Eh, junto con doña Nini Peguero sí. y Blasina Fabián. Así es. Eh, desde 1991 yo entré al ARPE, eh, que era una casucha, prácticamente un, un amado sabe lo que era sí, esa, sí. esa construcción. Sí, sí, sí, claro. Eh, después, en el 2002-2004, en la gestión de Hipólito Mejía, construyeron esa, esa edificación en la que estamos pero producto de, lo, de los temblores de tierra y eso se ha ido deteriorando eh, y tiene mucha grieta. Además, solo trabajábamos con una sola tanda y en la medida de, de que fuimos creciendo, sí. entonces ya tenemos una población, eh, el espacio es muy pequeño porque fue construida con seis aulas, eh, con ocho aulas, nada más eh, hay seis funcionando y tenemos dos divididas. Es wow. decir, los espacios se han ido reduciendo porque eh, la han hemos demandado construido más. improvisada y ya los estudiantes, inclusive la escuela no fue construida tampoco para educación especial. Una, eh, una, vamos, una, yo quiero antes de poner que tú el contexto, sí. vamos a, vamos a, a, a ver, este, el Celeste, vamos a poner en contexto mm. al público, sobre todo a la gente que no conoce el proyecto, ¿qué es el ARPE claro. y cómo funciona? El ARPE es la escuela que asiste eh, en educación a los niños con alguna condición de discapacidad, entre ellos síndrome de Down, autismo, Asperger y otras condiciones ...que no pueden ser atendidas en los centros regulares... Sí, ...aunque sí. en la medida de lo posible... ...algunos se van integrando a la escuela regular... ...que es la educación inclusiva y atención a la diversidad. Es decir, que me imagino se cumple uno de los, de los propósitos... ...de la escuela del ARPE... ...cuando tú puedes ayudar a estos niños con discapacidad... ...a que transformen o la eficienticen... ...y puedan entrar a la a normal. Sí, claro que sí... Siempre y cuando se le brinden los apoyos que ellos necesitan, que para eso está el CAP eh, y el Centro de Recursos Olga Estrella, que cuando un estudiante necesita un apoyo, ya sea un audífono, eh, un bastón, eh, porque tenemos también niños ciegos, eh, uh -huh. sí. Entonces, si no tiene una, una otra condición que no sea la ceguera. Si nada menos la ceguera, puede estar en cualquier centro educativo. Eso es lo que se llama atención a la diversidad. Eh, si, tiene, eh, si es sordo, tenemos una escuela de sordos porque nosotros no, no estamos preparados para trabajar con sordos. Eh, entonces, en la medida de las posibilidades, eh, no le voy a decir que nosotros somos... Eh, preparado en todas las áreas, porque se necesitan varios especialistas para dar asistencia a estos niños. Por eso el espacio, porque ni siquiera para hacer una oficinita tenemos espacio. Sí, eh, sí inclusive la coordinadora docente dice, yo no tengo espacio, eh, yo tengo que trabajar en, en los pasillos, porque no, si es verdad no hay, Celeste. porque no hay donde construir más. Es, por lo que nos dice, y sabemos, trabajan con precariedades, con mucha precariedad. Ah, sí. en, en, nos gustaría que nos hable un poquito del personal. De hecho, usted viene acompañada, me parece, de parte del equipo, de la estructura, que es un lugar pequeño, de los recursos económicos eh, que, que recibe el centro. ¿Cómo se manejan en ese ambiente para poder dar este apoyo a, a, a los niños que lo necesitan? Bueno. Eh, ¿Cómo lo hacen? Desde los inicios, Amado sí. sabe que Manolo siempre decía que nosotros éramos la chuta cuando se está jugando lo que menos se tomaba en cuenta uh -huh. en cuanto a lo educativo y que se sepa es la única escuela de educación especial que existe en la región en la regional 07, sí. la única no hay más eh, aunque hay una de, de, de rehabilitación pero de pública que pertenezca al ministerio de educación solo es la exacto y en la, en la precariedad de que de, elaboran, que, están. Sí, que estamos que hemos manejado por ejemplo en el año 2012 eh, la escuela la estaban promocionando para para la jornada extendida y no fue hasta el 2014 que se logró llevar dique a jornada extendida pero sin las mínimas condiciones Estamos de nombre jornada extendida, pero nunca se ha, se, se ha dado jornada extendida, se ha cumplido, pero, se ha cumplido uh, no. Uh, Porque, por lo mismo que te digo, eh, los espacios, no contamos con los espacios para que funcione como jornada extendida. Pero es desde el ministerio, o sea, no hay proyectos de ampliarlos, de dotarlos de todo lo que necesitan, de tener un personal más ampliado, o sea, en ese sentido, ¿qué, ¿qué esperanza puede tener el centro y los padres que tienen sus niños ahí y que es una demanda que, que está ahí latente de Déjame niños que tienen discapacidades? que en más de 10 oportunidades hemos solicitado desde las diferentes gobernadoras que hemos tenido, los diferentes directores regionales que hemos tenido eh, y los diferentes presidentes que hemos tenido, eh, inclusive en la gestión de... Del, de, del director regional de educación fue la única vez que llegó al ministerio y a la presidencia de la república un documento solicitando la construcción de la escuela, inclusive nos pusimos contentísimos porque nos la recibió José Ramón Peralta y en otra ocasión nos la recibió eh, Gustavo Montalvo y vino con el sello del presidente de la república la, de la presidencia de la república para la construcción y quedó Así mismo, en papeles, solamente en papeles. Entonces, una pregunta. Hablando de continuidad de Estado, ustedes procuran hacer eco a través de nuestro medio para que las autoridades vengan en auxilio a un centro que ha rendido por tantos años una labor. Y creo que se pusieron adelante adelante cuando la situación de niños... Eh, autista en aquella época, se pensaba de otra manera. Hoy día es distinto. El autista tiene oportunidad de reinserción claro. y, de, y de tener una vida, porque la familia también ha aprendido a tratarlo. No, y déjame decirte que lo, eh, la mayoría de los niños autistas eh, tienen la posibilidad de encaminarlo más lejos que lo que los padres piensan. Porque inclusive allá tenemos uno que se lo hemos referido al CAP, para que le den seguimiento en otro centro educativo, ¿El CAP ya es? que tiene mucha competencia de aprendizaje para seguir adelante. Sí. Celeste, sí. perdón, el CAP, eh, ustedes lo refieren al CAP, ¿qué institución es? El Centro de Atención a la Diversidad. Ok. Que es una oficina prácticamente de la regional que está ubicado en la calle Rivas, Rivas casi aquí en Y la cuando 27? se lo refieren a un niño al CAP, ¿qué? Eh, es porque está en un mayor nivel de... Sí, porque ya ha, ha rendido la competencia, ha conseguido la competencia que, que debe conseguir en la ARPE y ya debe ser insertado en una escuela regular oh, o en perfecto. un colegio. Mira, sí, Yo quería preguntarte, ¿Cuánto especialista tiene? Ajá, eso. El, el, el, porque veo que aquí hay un personal... en este momento y si le faltan algunos? ¿Y en qué áreas, selectes? Eh, Bueno, nosotros necesitamos <coughs> un terapeuta de lenguaje, que no lo tenemos. No eh, pero tampoco tenemos espacio donde eh, habilitarle la por, el sí, el, por el momento no pero es necesario claro y está dentro sí. de la construcción de, es decir, está dentro, está el contemplado diseño, el diseño eh, sí, sí, y la construcción sí. entonces una está cosa en, el proyecto de Ciro, en las autoridades claro. actuales Espérate, vamos, yo quiero que ah. ella me responda este, lo que tienen y lo que les falta ¿no? okay. o sea, para que tener una idea de ah, cómo ellos tienen el, el, la autorización de, de construcción que se quedó en papel Sí, se quedó en papel. No hay de los eh, te tenemos una orientadora, eh, un psicólogo que usted lo conoce, que es Elio Manuel Pérez, la psicóloga Kenia González, eh, los organismos de participación, eh, la, las, esa madre que está ahí, que es la presidenta de la asociación de padres, eh, pero en, entre otros especialistas, eh, Especialmente el, el, el, el terapista el, de lenguaje. Escúchame, Es lo más que necesito. Celeste. Me, me quedé porque vi uno que estaba brechando allá atrás. Bueno, sí. ella el ya que se apareció. Me ahí. están preguntando por él que ya está bueno. Mira, sí. entonces, una cosa. Bienvenido Celeste. sea. Eh, están ocupando. Celeste está en tu asiento. Bueno. Eh, mira, una, un, algo. Para ustedes alcanzar. Este objetivo que ha rendido tantos frutos a nuestro pueblo, a tantos hogares de personas, de niños especiales, en esta gestión, ¿cuál ha sido la, la respuesta? Ya luego que tenemos un nuevo gobernante y que hay nuevas autoridades en educación y que hay un senador que, que se ha caracterizado por ser gestor y una gobernadora como Xiomara, que también es gestora. ¿Ustedes han tenido acercamiento y alguna esperanza de ellos? Ya las comunicaciones están hechas a los diferentes estamentos, a la gobernadora, a la directora regional de Educación, a la directora Berenice Castellano también, que es la directora del distrito, pero de manera particular a nuestro senador, eh, Franklin Romero, lo hemos visitado, él no ha recibido, le hemos entregado comunicación, enviándosela al presidente de la República. En eh, La última vez que el presidente estuvo aquí, eh, para mí, creo que se le entregó porque ya él la tenía en sus manos, pero si no se la ha entregado... Eh, él está viendo celeste, el programa. Eh, eh, él está viendo el programa, de, Franklin. Del gabinete de la niñez eh, que dirige la primera dama, ¿saben si le... Si, ¿Le ha podido llegar alguna comunicación a ustedes vía via avisar, vía, vía avisarla? No se la hemos enviado, Vi pero avisar. está en proyecto de enviársela porque ya eh, la tenemos redactada para hacérsela llegar. La, okay. la idea de la escuela Celeste es ¿Ustedes quieren una, una construcción desde cero o una ampliación de la que tienen? No, no, ahí no cabe ampliación, porque está la escuela Padre Breta, la mano y María Castillo, está la calle No tienen terreno ahí. No hay terreno. Es que porque, nosotros entendemos. Eh, déjenme decirle Ni siquiera las, se puede la, hacer no, eh, hacia arriba. ¿eh? Las no. escuelas de educación especial si alguno Exacto. de ustedes tiene, ha tenido la oportunidad tiene la oportunidad de ir abonado, porque yo fui abonado eh, las escuelas de educación especial no son muchas no llegan a 10 por lo tanto, el gobierno puede construir en cada pueblo, en cada provincia, una si quiere. Pero hasta ahora están funcionando menos de 10, porque hace cuatro años que solo habían siete. Entonces, déjenme decirle, o tal vez sería una primicia, y quisiera que Franklin sí. Romero, el día 15, la escuela cumpleaños que nos traiga esa buena noticia. Eh, y otra cosa, él se comprometió con nosotros, porque no sé si ustedes saben, que en la pasada gestión, aunque fue peleando, conseguimos una guagua, un minibús, un autobús de 36 pasajeros para darle transporte a los niños. Eh, y no hemos podido iniciar porque no tenemos un chofer y dos personas que anden en la guagua, eh, porque ustedes saben que los niños son muy vulnerables no claro. y no se pueden dejar solos porque... Eh, de silla de rueda, coche sí, y así sí, por el estilo sí. eh, hay que andar cuidándolo y dos personas dentro sí, de la guagua, sí. un chofer y la suplencia del combustible eh, creo que por esa parte Franklin y las autoridades educativas eh, iniciando pues Berenice Castellano que es la directora de distrito por lo menos con el personal del chofer y la persona que nos asistan en la guagua eh, nos van a ayudar y Franklin se comprometió con lo con lo que es eh, la suplencia del combustible para darle transporte a los estudiantes pero yo estoy en la disposición ya porque eh, todos los días los niños que cuando es que cuando es y tenemos ni niños escúsenme de de, de, pimentel, de pimentel y de otro pueblo inclusive el año pasado teníamos hasta de arenoso que para poder llegar a las 8 de la mañana, tenían que salir a las 6 de su Celeste, casa. Celeste, mire, estas son de las cosas, y perón brevísimo ahí, que a veces nos indigna cuando vemos el dispendio, el uso de recursos en cosas a veces que no están ¿Cuánto necesarias. ¿Cuántos choferes estarán nombrados aquí por el, a por el senador? y no solo por Porque el, tenedor, lo, el asunto del barrilito regidor... hay varios nombramientos de choferes Ajá. lo hemos visto en los reportajes y los regidores tienen un, un ah, chofer para las cuatro calles de Macorís vamos chofer. a un chofer de esos a la capitular a donárselo <risa> al al largo sí, Dios mío es que no es posible es, es que no es posible ¿Qué casos tan especiales, instituciones con una labor tan digna como dar soporte, educación, formar, ayudarlo en todos los aspectos cognitivos a estos niños que tienen estas condiciones? Tenga, doña Celeste, que estar en un medio de comunicación diciendo que no tienen una estructura en condiciones especiales, amado, porque tú referías que si se puede ampliar, no. Uh -huh. Supongo yo que las estructuras para este tipo de centros deben de ser con condiciones creadas. Por último, eh, Francis... Eh, nos gustaría eh, saber la cantidad de niños que tienen. Usted ha hablado de, de la capacidad que es muy mínima por el lugar que es, pero en ese sentido, y por Dios, eh, el, eh, tú dices que Franklin nos está viendo, las autoridades sí. que nos estén viendo, ayuden a este, a esta, a este <coughs> centro. Tenemos 130 estudiantes, pero tengo que decirle, que por falta de transporte, porque a veces no tienen ni siquiera con qué pagar un motoconcho, eh, no, no van a la escuela. Y yo, ayer mismo me dijo una madre que ella está en disposición, que los dos mil pesos que ella le paga a un motoconcho para, para llevar, al, llevar niño. al niño a la escuela, eh, ella pagarlo para echar el combustible, hay que nosotros ayudemos, para pagar una persona, un chofer y una ayudante para que vaya a la guagua. Pero, ustedes saben, cómo fue un autobús donado por el gobierno, eh, una persona malintencionada puede ver que se le está cobrando a los Sí, padres. que crea una situación. Entonces, por eso tenemos a doña Sofía... Eh, que es la presidenta de la Asociación de Padres. Y cada eh, paso eh, que da el cuento. quienes te acompañan, que están aquí esta sí, mañana. Sí, eh, sí. ¿quiénes eh, son? Ellas ¿El? son eh, la profesora Mileisi Paulino, eh, maestra. Mileci la profesora es ella. Eh, Kenia González es nuestra orientadora. Y la madre Jani Ventura, que por cierto es colega de ustedes, ya ¿eh, abogado? Sí, sí, sí, abogado. Sí, fue mi alumna, nuestra amiga. Celeste. Sí. Y, y, y muy activa. No, claro, y déjeme decirle eh, que gracias a ella y al equipo que tenemos, tenemos esa Guagua, porque prácticamente nos las quitaron, pero con la gallardía que tenemos, pudimos lograrla. Celeste, su visita aquí es en busca de, de lograr lo que necesita la escuela. Me gustaría que usted deje un mensaje a las autoridades, y a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y la región, de la situación que ustedes tienen y de esa labor que ya he hablado, que se realiza con, con, con los niños y tantas familias que son beneficiadas de un centro educativo gratuito, pero que tiene tantas precariedades. En ese sentido el mensaje. Bueno, nosotros queremos dejarle un mensaje a la población de que se sensibilicen porque estos niños, que en, la en su gran mayoría, no tienen quien se duela por ellos. Son los más vulnerables. Porque a veces vemos a las personas y a los niños en, en cuestión de rendimiento. ¿Para qué puede servir? ¿Qué va a ser? Pero lo primero es que son personas, aún con una condición. Y si hay algo que tienen esos niños que no, tal vez no tenemos nosotros, es que están más cerca de Dios, porque no tienen maldad, no tienen malicia, y, pero sí tienen una necesidad que debe ser suplida, por lo que podemos ayudar y estamos en la disposición de hacer lo que haya que hacer para que se consigan las cosas que ellos necesitan. Muy bien, señores, estuvo con nosotros Celeste Núñez, directora de la Escuela de Educación Especial LARPE. LARPE significa Laboratorio de Recuperación Pedagógica, así es que gracias a ella por las informaciones y a ustedes que se sensibilicen con el tema de esta institución que rinde un servicio gratuito a personas que realmente necesitan de la formación que se le pueda dar en este Laboratorio de Recuperación pedagógica conocido como LARPE. Y a Tienen... las autoridades que se empoderen Exacto. para que nos ayuden y nos den los soportes que necesitamos. Tienen muchas Muchísimas precariedades, gracias. muchas necesidades, así es que hay que todos debemos de aportar un poco, aunque sea en influencia. ¿eh? Claro, para, no, usted, ustedes son un canal. Para lograr estas, Muchas gracias. Estas El senador memorias. me escribe que pongan en contacto. Okay. Que le dé todo la, el Magnífico. detalle. Él me está Celeste, mandando pues saliendo de aquí, usted Coge parándose, llame a Franklin o vaya pues, por allá si está en su oficina. Díganos si, si está en su oficina para arrancar para allá. No, no está en la, yo en la, la oficina. Yo la el... Bueno, sí. haga Pero contacto. Nada. Con... Pero ya. Usted lo va a hacer contacto cuando sí. salga de aquí. Bueno, es muy importante. Que Bueno, yo, yo quiero Franklin. agradecerle a ustedes por la invitación, porque sabemos que este es un programa muy visto eh, por muchas personas. Sí. Y que... Sé que lo, estos mandados van a llegar a la presidencia de la República, así es. que la eh, primera dama sabemos que es muy sensible claro. ante estos temas. Sí, Nuestra así es. eh, Raquel Albaje. Sí. Pues muchísimas bueno, gracias. Pues gracias que se gracias a, ti, me a ti Celeste y a ustedes amigos.